Ya estamos de vuelta mis queridos amigos, eh, gracias por estar en sintonía Por acá estamos de vuelta en el programa y como siempre pues mi estimado Ramiro Narváez Y quien también nos acompaña el día de hoy ya en nuestra plataforma Estimado Ramiro, bienvenido una vez más y bueno, vamos a empezar con nuestro invitado, ¿no? Desde la comunidad de su casa, hoy nos acompaña en escenario don Edwin Manuel Oma ¿Cómo lo conocen más en Cataluña, Eddy o Manuel? Bienvenido. Gracias, Ramiro. Bueno, un saludo muy cordial a todos los televidentes de La Voz del Sur. También un saludo a Leonardo. Bueno, aquí, como siempre, eh, soy bien conocido como Manuel. Todo el mundo por Manuel. y Como siempre, mi nombre es Edi Manuel, pero todo el mundo como Manuel. Muy bien, Manuelito, le deben decir con cariño, sobre todo las damas, don Manuelito. Y usted que es muy conocido pues, acá en, el, en Catamayo, en la parte del comercio, sobre todo, es un hombre que desde muy temprana edad sabemos de que usted ya dio sus pasos en, este, en esto que tiene que ver con la compra, con la venta, con el comercio. En fin, cuéntenos brevemente cómo inicia esa travesía del de comercio. Bueno, don Ramiro, eh, yo me inicié eh, desde muy joven a eso de los 13 años, eh, como yo vengo de familia, de que todos hacemos comercio y yo me fui a trabajar con mi hermano, con Santos, un comerciante muy conocido aquí en la ciudad de Catamayo. Ahí me inicié y como siempre mi vinculación siempre ha sido más por la música, por la música yo siempre he estado... Eh, siempre pegado a lo que es la música yo desde muy joven me gustaba bastantísimo la música y hoy que tengo la oportunidad eh, sigo adelante es decir usted también canta o toca algún instrumento o... manuel eh, no a mí me ha gustado eh, por ejemplo, bien, lo, me eso es lo, la, lo que es la grabación eh, yo me dedicaba a la venta de, lo, de los discos, o sea, yo cuando le cuento, le voy a, a breve rato le voy a contar, desde mi niñez, a mí siempre me, me inclinaba por la música, yo cuando habían los bailes de fin de año, me acuerdo en la Radio Loja, uh -huh. yo me quedaba, yo soy de esas personas que estaba con mi grabadora lista y el cassette puesto ahí, y yo era de las personas que rezaba a Dios que no, el locutor no hablara para yo grabar la música. Pues entonces, así es. Entonces, lo, todo mi, la gente se divertía. Eh, eso de los bailables de, de Navidad, de los de fin de año. Yo me quedaba con mi grabadora lista ahí para grabar, sacar los cassettes. Entonces yo grababa, grababa y luego los editaba. Yo tenía una grabadora, una Sony doble cassetera. Entonces yo los editaba a lo que grababa las mezclas y luego yo, yo las comercializaba, ya las en otro casete. Y desde ahí yo me incliné bastante por la música y luego tuve la oportunidad de trabajar con mi hermano que también vendía en ese tiempo los cassettes Ahí en la esquina donde el instinto finado Cornelio Villavicencio. Ahí teníamos un puestito, ahí sabíamos vender. Y seguimos más adelante, se, ya pasó el tiempo, se dio la oportunidad que se inició la Bahía 24 de mayo, eh, logré conseguirme un puestito y ahí, de ahí comenzamos ya a eh, trabajar por mi propia cuenta. Eh, comencé a, a comprar ya máquinas para yo mismo grabar los cassettes, luego ya una computadora y luego ya hasta el momento que hacemos las mezclas, hacemos música, de todo un poco, gracias, y creamos un sello, como por hoy se domina Poma Producciones, que gracias a Dios es reconocido a nivel nacional, porque aquí en Catamayo, en, en fiestas de fin de año, de Navidad, eh, ¿quién no baila con vuestra música? Eh, un 60% de catamayenses aquí en nuestro servicio en flies, en discos, y se llevan nuestra producción musical. Manuel, aquí en Catamayo hay, no es el único usted, hay otros locales también que ofrecen este tipo de servicios. Sin embargo, eh, usted tiene algo especial. Quizá nos puede contar cuál es esa, ese detalle especial que hace que la gente eh, vaya, acuda a usted, que lo mencionen, que lo hayan conocido también, y que sea uno de los, eh, quizá, y uno pues obviamente, de en Catamayo. Sí, lo que pasa es que nosotros, eh, de clasificar la música, la, la vamos eh, subiendo, bajando con los programas. Y, y lo en el éxito es en, en saber escuchar. Eh, todo es como el cantante. Usted escucha un tema, eh, usted le pone un poco más de sabor, se llaman las mezclas, eh, lo que sea. Y eso es lo que la gente le impacta. Por ejemplo, yo son los impactos bailables que ya lo voy vendiendo más, cerca de 10 años, que los voy vendiendo los impactos bailables año a año. Entonces, tiene algo exclusivo. Nosotros, siempre yo tengo lo que es avances, algo que se diferencia, algo que está con nuestro en nuestra marca. Entonces, eh, puede ser, no, no digo que soy el único, pero sí los mejores, donde tenemos, gracias a Dios, el éxito de la acogida de la gente de, de Catamayo, también eh, nos compran música, me compran música para llevar a lo que es España, a Estados Unidos, a todos esos sitios también enviamos música. Aparte de la música, estimado Manuel, usted también eh, tiene quizá una sesión donde eh, provee de m, artículos relacionados a la electrónica quizá, o algo más que, que, que está añadiendo a esto que tiene que ver con la música, con la venta de, de, de, de CDs sí. y... Ahora de flies y todo esto. ¿Qué más le está agregando al, al negocio? Bueno, gracias a Dios, eh, tengo lo que es este, este comercial, el reloj. Bueno, de, nosotros también nos identificamos con la venta de relojes en modelos, diseños originales. Eh, también no tenemos lo que es este cargadores para celulares, sea de buenas marcas. Yo me identifico siempre en traer buenas marcas, son del cliente. Vaya, compre y no se siente defraudado que vaya dos, tres días y se le daña. No, nosotros le brindamos calidad, tanto en lo que los relojes, tanto en los que es, los cargadores, todo lo que vendemos. O sea, nosotros tratamos es que el cliente se sienta bien, el cliente siempre regrese porque de él se vive y entonces hay que cuidarlo. Y tenemos muchos más productos ahí, tenemos... Eh, bastantes productos ahí para ofrecer todo lo que es accesorios de celulares, accesorios de relojes, parlantes, bueno, infinidad. Ustedes tenemos tres locales ahí, gracias a Dios, para ofrecerle a nuestro público de Catamayo, la provincia y el país. Leo, me parece que tiene algo. ¿Eh? Bien, no, es, tengo, estaba escuchándoles eh, el diálogo que, que mantenían. Bueno, y eh, Manuel ya los había sí, comentado que Leonardo porta uno de los relojes que había conseguido justamente acá donde nuestro amigo eh, nuestro amigo Manuel, entonces eso es eh, como una parte de poder eh, mencionar, de poder eh, decir de que en verdad pues los productos que se ofrecen pues acá son son elegantes, en primer orden son elegantes, son muy bonitos y los precios que obviamente también eh, son tomados en cuenta debido pues a tiempo también que uno, uno se encuentra. Así que, bueno, la recomendación es para que vayan ¿no? acá a, esta, a este lugar y también, pues, de, de paso, eh, apoyemos a lo que es el emprendimiento, a la microempresa, a los empresarios, pues, acá en Catamayo. Y, bueno, eh, es importante mencionar de que comerciales de reloj junto a Poma Producciones son de prácticamente dos empresas, pero que las lidera justamente usted. Y detrás de usted hay un equipo. Háblenos brevemente de eso. Claro que sí, Ramiro. nosotros Yo soy el que encabezo, soy el que pongo la visión. Pero también atrás de nosotros, también atrás mío, hay mi esposa, que es una excelente vendedora. Ella le atiende al cliente con... Eh, muy, con muy buenas formas, que el cliente regresa, también tengo a mi hija, todos ahí le eh, mandamos manito, todos estamos ahí eh, atendiendo a los clientes y así, entre los tres, fortalecemos el negocio. manolito ¿qué es lo que usted espera? ¿Cuál es el sueño que, que tiene y que des desearía que se cumpla, pese a esta situación que el mundo está viviendo, sin embargo, el hombre no debe dejar de soñar, de, de, de seguir adelante, de seguir caminando, avanzando, hasta cuando Dios obviamente lo no permita. ¿Cuál es su sueño que quisiera lograrlo, eh, Manuelito? Bueno, Ramiro, ahora, este, yo, yo lo que sí es, primeramente, que el mundo llegue, llegue a, a estar, a que se nivele así como estaba antes, primeramente. Porque lo, eh, lo más importante, lo que tenemos aquí lo, los seres humanos, es nuestra salud. Usted como ve ahorita, estamos preocupados por esta situación. Y eh, bueno, mi deseo, lo que tengo, mi anhelo es que se siga, que se siga adelante. O sea, ojalá mi hija con el tiempo tome la decisión, a pesar que ella está estudiando oh, otra carrera, pero igual. Nosotros qué le vamos a dar hasta que Dios lo permita y podamos servir a nuestra comunidad. La venta de música, la venta de relojes ha sido la fuente de sustento durante todo este tiempo para su familia. Sí, gracias a Dios le cuento Ramiro que uno viene de familia bien humilde, eh, uno ha, ha trabajado, le toca trabajar duro. Eh, le cuento que nosotros iniciamos, para mí es un exitazo grandote al momento de estar aquí. Yo con mi esposa iniciamos con, con una caja de 200 CDs, 200 CDs. Iniciamos justamente aquí en la Bahía 24 de mayo. De ahí nosotros hemos recorrido las fiestas, hemos estado en Cariamanga, hemos estado parte de la provincia de Loja y muy agradecido de la Chironita del Cisne. Ahí en agosto hemos seguido a las fiestas, ya eh, trabajamos como nueve años consecutivos. Ahí nos ha dado todas las bendiciones para, tener, para aumentar nuestro negocio y así ser nuestras cositas en el hogar. Qué importante, mi estimado Manuel. Vamos, ahora, Leonardo, tenemos que irnos a visitar a nuestros oficiantes porque son parte fundamental de este su programa escenario.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 Muy bien, Muy bien, estamos, estamos de, vuelta. de vuelta. Gracias, gracias a, a cada a uno de ustedes, amigos y amigas, por permanecer en sintonía de este espacio denominado escenario. Aquí contamos en la noche de hoy con Eddie Manuel Poma, conocido en el mundo comercial como Don Manuel Poma. Así le conocemos y así le conoce la mayoría de quienes visitan su local acá en la ciudad de Catamayo, especialmente acá en la Bahía 24 de Mayo. Mi estimado Ramiro, continuamos. Sí, prácticamente en la parte final de su programa de escenario, conversando, como ya lo mencionaste, con este gran empresario acá en Catamayo, que aparte de, de su trabajo, el legado que está dejando es justamente eso, ¿no? el ejemplo de trabajo, el ejemplo de perseverancia, de seguir adelante, sobre todo de la humildad ¿no? con que se maneja, este gran hombre de Catamayo. Manuel. ¿Qué es lo que le quiere decir a la gente en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente a los eh, emprendedores? Yo creo que todos en este tiempo se hemos eh, abierto como una ventana de dar ese paso al emprendimiento, quizá con mucho miedo, pero se han atrevido, nos hemos atrevido inclusive a hacer cosas que quizá antes no, no hubiéramos podido hacerlo, pero ahora quizá con esta presión, con esta debilidad, pero estamos dando un paso. ¿Cuál sería su mensaje a estos eh, eh, emprendedores de Cataluña, especialmente en el mundo? Bueno, Ramiro, primeramente, eh, en rogar a Dios para que poco a poco vuelva, vuelva a la normalidad. Y también de los emprendedores, que hay que tener un poquito de paciencia, fe en Dios y también... Estar siempre viendo, viendo el emprendimiento, o sea, no se necesita de tener gran, de bastante capital, sino saber llegar al corazón de la gente, de los clientes. Usted puede emprender en lo que usted crea, lo, lo importante es que usted le nazca el emprendimiento de su corazón, tenga la visión. Eso es lo importante. No importa qué es lo que sea, o si usted quiere... Emprender, digamos, vendiendo cualquier cosa. Todo se vende, pero siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, porque Él es el encargado de ayudarnos, de darnos de comer todos los días. Entonces, en ese dato, a los emprendedores hay que comenzar poco a poco, no desesperarse. Si uno si no vendió un día, no hay problema. Eh, tenemos al otro día y así sucesivamente... Hasta que poco a poco la gente lo va conociendo. Lo más importante son las cosas que... O sea, que que usted cuando vende alguna cosa, alguna cosa tiene que ser de... O sea, que le dure. O si es algo que material que le dure, que que tenga larga vida. Y si es de algo de gastronomía, así mismo que eh, sea algo apetitivo, rico. sea lo que sea. Entonces, tratar de... De, de, de, de dar no lo prestar, mejor. Eso, llegar con lo mejor al cliente. Uh -huh. Qué bien, Manuelito, efectivamente, unas palabras muy sabias. Y brevemente, indíquenos en qué horario usted está, o desde qué horas ya está abierto el local para que la gente pueda ir a visitar. Bueno, nosotros... Eh, Normalmente entramos a las 8 de la mañana y por, como ahorita estamos con el toque queda hasta las 7 de la noche, siete y media, de, de lunes a viernes, hasta que pase eso. De ahí pues seguimos con nuestra normalidad. Si es que seguimos, pues, eh, o si no, pues, Dios quiera que nos den ya la libertad de seguir trabajando porque... Tantas personas estamos jodidos, como se dice vulgarmente, porque lo, los bancos, las deudas de los proveedores no esperan. Entonces, se ve la forma de cómo poder trabajar, mi estimado Ramiro. Así es, efectivamente, es una lucha constante, un reto, sin duda alguna, pero eh, hay que avanzar, hay que seguir adelante. Siempre, como se lo dijo, con la mano de Dios todo es posible. Queremos, eh, Leonardo, y creo que tenemos ya que terminar, Leonardo, si quieres algo. No, está, estamos bien, yo creo que ha sido bastante importante, interesante a la vez, poder dialogar con, con Manuel, y bueno, él ya nos había dado también algunos tips, algunas pautas para quienes estamos emprendiendo en cualquier ámbito del negocio en sí, el comercio. Qué bien por ello, un, un hombre que tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años, Manuel, en el comercio? Eh, estamos para los 35 años En diferentes tipos de, de, de, de, de negocio 35 por, por años Por ejemplo, si le contamos rapidito ¿En qué negocios nomás ha estado Manuel Poma? Eh, ya hoy lo conocemos como Poma Producciones y Comercial El Reloj Pero anteriormente también estuvo en el negocio En el mundo del negocio Claro que sí, mi hermano Yo soy de Pico H y Machete Dijo allá la gente que decimos acá Carlos ganos Hermano, yo he estado por todos sitios, he estado, en, he estado en la agricultura, he estado de jornalero, he estado en diferentes, donde me ha llamado a trabajar, porque a mí el trabajo siempre me ha gustado. Y gracias a Dios, vuelvo y lo repito, se abrió la oportunidad de que se hubo la bahía, hay la bahía 24 de mayo, me conseguí un puestito y ahí estamos. Ahora sí estamos como como producción de Comercial El Reloj. Mi estimado Leonardo. Perfecto. Mi estimado Ramiro, finalizamos ¿no? la entrevista. Muchas gracias por eso, eso que nos cuenta, porque de alguna forma eso no queda aquí. Esto es como una semillita que bien sembrada luego da fruto en las personas en este caso que nos miran, que escuchan este mensaje, porque de alguna forma es muy motivador. Así que muchas gracias, Manuelito, por contarnos.